De ti. Amigos de XFM973, hoy hago un enlace. Ahí les va, con Yaluca, Piero e Ignacio. Y ellos son y el bolo, ¿cómo están, muchachos? ¡Oh! ¡Oh! Chao, chao, me encanta, <risa> me encanta la, esa, esa presentación, <risa> esta energía. Oye, pues es que así es. Esto es en corto. ¿Dónde están ahorita? Porque los veo en cada Italia. quien en su cajita aquí virtual, pero quiero saber en qué parte del mundo y en qué área se encuentran. Ah, yo si estoy en, en Bolonia, que Italia. está como en el norte de Italia. En Bolonia. Okay. ¿En tu casa? Eh, eh, sí, en mi casa. Ok. Yo en el centro, donde falta la luz a veces, pero estoy en el centro de Italia. Y Piero está en Sicilia. Oye, sí. qué padre. Y pues yo estoy en Monterrey, acá en México, oigan, <risa> mucho gusto, qué bueno que anden aquí enlazándose. Y qué buena onda porque pronto los vamos a tener, incluso ahí viene una canción que, que los que ya la conocemos nos encanta en su versión original. Me refiero a Tan Enamorados con Ricardo Montaner. Y ahora, ustedes sumados ahí, ¿cómo fue esta idea? Bueno, es que <risa> con Ricardo somos muy amigos y ya tuvimos la ocasión de cantar juntos en un... Es en un álbum de él y cantamos un poco más allá del amor, un poco más allá del letrero. Y, bueno, y, y, y bueno, cuando pensamos de hacer un tributo a Latinoamérica, porque eso es, porque eh, van, a, van a estar todas canciones que hacen parte de la tradición y de la cultura de toda Latinoamérica, especialmente de México, que por primera vez vamos a cantar un mariachi también y ¡Galé! sí bueno eh, decidimos hacer tan enamorados porque también aquí en Italia es muy famosa esta música eh, en italiano y entonces decidimos de, de pedirle a, al grande Ricardo si quería cantar con nosotros y lo alcanzamos y, y es una de mis canciones favoritas de del álbum es una canción original es, es italiana y desde ahí, y ahora que lo van a hacer en español y con Ricardo, digo, la neta es que Ricardo lo amamos acá en Latinoamérica, tiene toda una gran trayectoria y tiene canciones, mira, para vender, para aventar, para todos lados. Uh -huh. Pero cuéntenme porque incluso sé que vienen a la Arena Monterrey. Sí, vamos a cantar eso, por la tercera vez en, el, en la Arena Monterrey. No, de verdad, cuatro veces cantamos en ese lugar.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 oye Ignacio lo tienes en una lista y la estás leyendo o qué? no, no ese eh, va a abrir va a abrir un restaurante ese es el menú del restaurante que se va a abrir muy pronto ay, Pero es, que, es, que, es que me encanta a las quesadillas las, que, las, ques, las quesadillas mm, ay mi Dios me encanta la, la, comida, la, comida, la comida mexicana me encanta cuando puedo siempre, siempre voy a mexicano a Moise te voy a hacer una pregunta. ¿Mejor pizza o tacos? Aspeta, pizza, comida, eh, que la comes en Italia? ¿La pizza italiana? En Italia. ¿En Italia, en Italia. o los tacos? Está difícil porque uno pues, nació con los tacos. Uno es taquero por naturaleza. Le encanta de todo, de todo. Pero también probar la pizza en su país... Ojo, pizza en un lugar fino, o en la calle, o en cualquier lugar, tiene un sabor muy especial y muy diferente, la mera verdad. Hace un tiempo que estuvimos por acá, de luna de miel y demás, en Roma, yo recuerdo perfectamente, nos echamos una pizza en la calle, que se veía que la hacían nomás, hacíanla y se va, pero sabía espectacular, y la probamos en un lugar también así, medio fino el asunto, y estaba riquísima, pero son muy diferentes las comidas, no me hagas esto, no puedo decidirlo. <risa> Así no es. No en, Italia se come bien. en Italia se come bien en todas las partes. Totalmente es, como decir, es como decir, ¿prefieres pizza o espagueti? No, prefiero pizza. <risa> claro. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque ustedes empezaron súper chavitos, me refiero muy jóvenes, muy jóvenes, hace ya muchos años incluso, 13, 14, ¿cuántos son más o menos? 14, Caco. 14. 14 años, ¿verdad? Ahí andaba entre ese 14. Hace 14 años y ya son ya son grandes, ya han cambiado, han experimentado en la música, en la vida personal, han madurado juntos. ¿Cómo ha sido este crecimiento para ustedes tanto en lo personal como esta, esta fusión que hacen de sus voces y esta armonía tan padre que conocemos? Y en un nivel personal de decir, oye, ya crecí, ya no soy el mismo chavo de antes. Hay una cosa positiva que ya sabemos lo que significa convivir con una persona. Porque hace 14 años que convivimos juntos. Eh, nunca lo hagan, por favor. Nunca lo hagan. Y para convivir, y para, y para convivir necesitas mucha naturaleza. Y, y, mucha es, es naturaleza. Ser y, y, y es ser, y, y ser muchos eh, maturos y sobre todo hablar mucho. Okay. Y lo que podemos decir es que sí, hemos crecido, pero yo creo que nunca vamos a perder la, la misma gana.